Estamos cerca del anillo. Preparaos. Faltan 30 segundos. A ver qué encuentro por aquí. Si no hay? Me disparan. Busco botín. Recargando mis escudos. Marcando Me, Me han derribado. Tengo a uno aquí delante. Me están disparando. Haré que callen para siempre. Granada de termita lanzada. Granada de termita lanzada. Se lanzaron de que... ¡Cállate, saco de huesos! Allí. de huesos adelante recargando escudos desplegando un por oh! ¡Alguien me las va a parar ¿Mira aquí voy a de vuelta me desconecté del dron está... recargo cuidado no voy a estar aquí ¡Me ha destruido mi Vasos, vale ayudarme. Ah. Un segundo. Me estoy curando. Voy a parar. Los arcos de muertos están Aún no llegó tu hora. Ahora hay un enemigo aquí mismo. Cuidado. No voy a estar aquí. Uy, uh, ¡Me están disparando! Derribé a un demonio en ¿no? el Tu hora aún no ha llegado. Ni a uno. Un paso cerca. Estoy bien, un segundo y me curaré. No esperes que te dé las gracias. Odin me dio clarividencia. Acabé con un enemigo. Amenaza cerca. Recargando escudos. Un segundo, me estoy curando. Calla. Ha caído Esperad Recargando escudos. Pararé un momento a curarme Queda un minuto El anillo está cerca Usando un motivín. Aquí hay un cargador ligero ampliado Y venga eso ya! Estoy curándome las heridas Un segundo Estoy curando. Medio minuto. El anillo está cerca. Necesito munición. ¿Curándome? moverá en 10. segundos. Aquí hay munición ligera. Eso me irá bien. Y de aquí delante. arma. selector de fuego. ¡Atención! El anillo se está cerrando. Eh, el anillo se está cerrando. Atención, lanzando pack de supervivencia. Lanzar un pack de supervivencia. Quedan dos ah, pelotones. ¿El no bien? os metáis en mi camino. Eliminaron al campeón. Necesito... ¡Olvídalo! Desplegando un ojo en el cielo, necesito una mejora de arma. Por ahí ya ha pasado alguien. Ronda 4. Envito la puerta atrás del anillo. Necesito matar más. ¿Qué es eso aquí delante? Vayamos por aquí. Desconectando del dron. Listo. Necesito matar más. Entendido. ¿Qué es eso aquí delante? Recogiendo botín aquí para recoger. Ahí fuera el hay alguien. ¿Qué hacemos por aquí? Muy bien. Ve un blanco a lo lejos. El anillo está cerca, y aún queda un minuto. Tiempo más que su... He visto a alguien aquí. Estoy bien, un segundo y me cura. Por ahí ya ha pasado alguien Cambiando a vista de dron, cubridme Aquí hay un enemigo Haciendo fuego! escaneando el área! Hay un enemigo aquí mismo Allí veo un salto de huesos ¡Te haré callar! Recargando. Atención, el anillo se. Ejecutando está... reinicio. Estamos en el anillo. Somos nosotros y ellos. Parque eliminada. Parece que la encontramos primero. Contacto. Hay un enemigo aquí mismo. los campeones de Apex.